en el ejercicio número 10 nos están pidiendo hallar el valor de X que viene a ser este dado esta figura en la que L1 y L2 son dos rectas que son paralelas bien, tenemos dos rectas paralelas, acá también tenemos una recta secante, en esta parte una recta secante y <coughs> cuando hay una recta secante y dos paralelas se forman ángulos conducidos en este caso este ángulo de acá y este ángulo de acá este de arriba se corresponde con este de acá. Es decir, son iguales debido a que son ángulos alternos internos. Si realizamos en la teoría, los ángulos alternos internos se forman así, ¿no? dos rectas paralelas y acá una secante. Este ángulo es alterno interno con este de acá. Y este ángulo de aquí es alterno interno con este de acá. Si esto vale A, el otro también mide igual. Si esto mide B, eso también mide igual. Si esto mide beta más 86, eso también mide 80 más, más 86 más B. Y... Eso es, el, digamos, aplicando la teoría, bueno, los conceptos de ángulos alternos internos. Bien, este con este. ¿eh? Entonces son iguales. Bien, este aquí que he marcado, bueno, en realidad se complementa con este de acá para formar un ángulo de 90 grados. Ahí lo dice la marca. ¿no? Al ser todos esos 90 grados, debe quedar acá la resta. 90 menos x. Bien, 90 menos x. Mm, ¿Ok? Después podemos decir de que la suma de los dos debe ser 180 también, claro. Claro, porque todo esto es 180 grados. La suma de esos dos ángulos me, da, me debe dar 180 grados. Beta más 86 más 90 menos X es igual a 180 grados. Eso es una ecuación. Otra ecuación también podríamos encontrar acá. Todo esto mide X y todo esto mide... 2 beta más 20 según el problema pues ¿no? lo que vemos aquí bueno si las si los dos forman media vuelta entonces también la suma debe dar 180 grados bueno puede ser ¿no? aunque me parece que se va a alargar un poco pero ni modo bueno tendríamos x más 2 beta más 20 es igual a 180 grados y podemos sumar ambos Claro, podemos sumar las dos ecuaciones Esta ecuación que le podemos llamar ecuación 1 Y esta de acá que le llamamos, llamamos ecuación 2 La vamos a sumar miembro a miembro Se suman Si la sumamos, este, bueno, se va a cancelar el x pues Menos x con más x se va a cancelar, se va a cancelar Y luego este, tendríamos beta Beta más 2 beta me va a dar 3 beta 3 beta tenemos el 86 tenemos el 90 bueno todos esos son números que se pueden sumar fácilmente a ver 90 más 20 sería 110 hay que sumar 110 con el 86 la suma me va a dar 196 bueno entonces le ponemos más 196 más 196 es igual a la suma de, de 180 más 180 o sea 360 ahora el 3 beta Sería igual a 360 menos, menos 196. Si restamos, me va a dar 4. Este prestó, se quedó como 15 menos 9. 6, ¿no? 6. Este había prestado, sería 2 menos 1. Ya está. 3 beta es igual a 164. Vamos a borrarlo y de frente lo colocamos ahí. 164. No es divisible, por lo visto, ¿no? Porque esto, la suma de la cifra, me da 11. Vamos a ponerle pausa al video. Al video... Bueno, parece que el hilo te debe tener algún error. No me queda más que dejarlo como una fracción. Bien, entonces eh, ya tenemos el valor de beta. ¿Y lo podemos reemplazar en dónde? Pues lo podemos reemplazar en, en esto de la, de la primera ecuación. ¿no? La primera ecuación, sí, la primera ecuación que puedo, O la segunda, o bueno, lo que quieras. La segunda, más bien. A ver, x más 2 beta, ¿no sé ese, más 20, ¿no? 2 beta más 20. ¿sí? X más 2 beta más 20, todo eso suma 180 grados. ¿sí? Entonces eso debe salir 180 grados bien, entonces tendríamos X, bueno el 20 pasa a restarle el 180, me va a dar 160 y le va a restar el 2 beta X es igual a 160 menos el doble de 164 sobre 3, eso salió de reemplazar el beta sí. y si efectuamos allí, me va a dar 3 por... Dios mío, eso debe ser un dolor de cabeza tremendo Pero ni modo A ver, tenemos 3 por 0 0, 3 por 6, 18 3 por 1, 3 Y llevas 1, o sea, 480 El doble de esto, bueno El doble de 6 12, llevas 1 Ya está Entonces habría que, que restar pues ¿no? A ver, rest 10 menos 8, 2 7 menos 2 5 1 100, ya está Así que tendríamos x es igual a 152 sobre 3. Esa sería la respuesta. Uh -huh. bueno, yo estaba diciendo de que había un error? Pero no. Bueno, o lo que encontramos fracciones, pues de ahí se complica el asunto. No se complica el asunto porque es bien difícil manejar las fracciones ahí. Es decir, hay que hay que pasarlo a decimales y acá la, la respuesta no te da en enteros, sino te da en grados y minutos, lo que indica de que hay una fracción por ahí. Bien, de, vamos a hacer la, la, la división, 15 entre 3, 5, 5 por 3, 15 para, para 15 nada, 0, como habíamos bajado el 2 se, se sigue dividiendo, ¿no? 2 entre 3, es a 0, sí, 2 entre 3 a 0. Es decir, 3 por 0, 0, para 2, 2. Ahí está, ese sería el residuo. Sí, sí. Bueno, no, no, no, no olvidarse, a veces la mayoría se confunde con esa parte y, y dejas solamente 5. Y no, no tiene sentido, porque 3 por 5 es 15 y ya cae 152, ¿no? Por eso. Bueno, entonces ya, el, finalmente decimos de que es 50 el, el cociente, el residuo es 2, está, 2, y el divisor es 3. Siempre se coloca así: cociente, residuo, divisor. ¿Ya? en esa forma se, o sea, como un mixto pues, como una, una fracción mixta oh, sí bueno, ahora esto lo multiplicamos por 60 por 60 vamos a ponerle punto 60 y entonces tendríamos así 2 tercios por 60 se van, se van 2, acá es 1 acá es 20, ¿no? o sea 40 2 ¿no? por 20 igual 40 Bien, entonces vemos de que me va a quedar X es igual a 50, el primero es grados, grados Y el otro como lo hemos multiplicado por 60 segundos me va a dar segundos 40 segundos Y vemos de que coincide efectivamente Coincide con 50 grados, 40 minutos de la, de la respuesta Bien, eso es todo y así fue como se tenía que resolver este ejercicio número 10 Muy complicado, ¿verdad? Pero todo eso, esto requiere mucha práctica Hay que practicar bastante Si ¿sí? no, estamos perdidos Bueno, para el ejercicio número 11 Vamos a graficar la, la recta esta de aquí Esta L2 ¿no? Vamos a ponerla acá Aquí ponemos la recta L2 Y esta recta la vamos a poner acá X Y esta recta de aquí Bueno, es esta de acá es x, ¿no? Entonces le ponemos así. También tenemos esta otra, por acá, tenemos x. Y esta última que forma ángulo x con la parte horizontal, o sea, es de aquí. En realidad son tres, tres rectas, si nos damos cuenta. ¿eh? Sí. Un, a ver, ahí está. Una, dos, tres, tres rectas, pero hay cuatro ángulos. Sí. Tres rectas, ahí está. Una, dos, tres. Y hay cuatro ángulos porque hay cuatro veces el el ángulo x, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuánto mide todo esto? ¿Cuánto es? A ver, 180, media vuelta Ya está, entonces ¿Cuál es el razonamiento inmediato que sacamos de acá? El razonamiento inmediato es un sumar todas las X Pues X más X más X, como son 4 veces X Me debe dar 4X y eso equivale a 180 grados El 4 va a dividirle al 180 y eso me va a dar 45 grados la respuesta de la 11 es 45 grados, vaya ejercicio más rápido ¿no? que comparado con los demás que era un dolor de cabeza. En fin, vamos al siguiente, sí creo que hay tiempo para hacer el siguiente, a ver, acá es fácil, bueno, acá dice que es 7x, acá dice 5x, acá sería lo que le falta, el suplemento, pues. el suplemento, y acá también el suplemento, 180 menos 7x, ¿no? El suplemento de este. Y entonces vemos así que se está, se está formando un zigzagueo. Cuando hay un zigzagueo, este y este es igual a bueno, la suma de los dos. ¿no? Si esto es A, si esto es B, el, el X en este caso sería la suma de A más B. Esa es la propiedad. ¿no? Bien, entonces para el, el ejercicio tendríamos el 6X. ¿no? El que está en medio es, es el 6X. Se debe relacionar con este y con este de acá. ¿no? Muy bien, entonces escribimos. 6x es igual a 180 menos 5x más todo eso. Bien, entonces 5x más 7x va a quedar 2x, que pasa al otro lado, ¿no? Pasa al otro lado, pero vamos a ver si lo achicamos esto. Y ahí tenemos más espacio. Bien, este lo que vamos a hacer es que el menos 7 pasa a sumarle al, al bueno, menos, menos 5, menos 7, sería menos 12, ¿no? Y el 180 más 180 sería 360. Vas a sumarle al 6, entonces me va a quedar 18. 18x es igual a 360. Y así le podemos sacar 18 aba 1, 18 aba 2 o 3. No, 2, 2. Está acompañado del 0, así que x es igual a 20. El 2 acompañado del 0 forma 20. Ya está. Listo. Entonces así hemos resuelto la 11 y la 12 de manera fácil y práctica.